Ah, sí, sí. Pero en plural, sí Si no se puede cambiar género y número cambias solo el género o solo el número Alex, ¿qué estás haciendo? Pues estoy cárcelo porque no lo he entendido sí. ¿Ya lo habéis entendido? Sí ¿Todos? Bueno, bueno ¿Dónde hay que escribir los artículos? Aquí, aquí ¿Y sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué?